de cooperación intelectual, de intercambio cultural, que eh, se expresa, por ejemplo, en esta actividad, en estos diálogos. Voy a agradecer especialmente a la profesora Yu Kyong Luna, quien está aquí con nosotros. Ella es la eh, directora, perdón, la eh, sí, digo bien, la eh, eh, digamos, digamos la subdirectora de la División de América Latina y Oceanía del Buró de Cooperación Internacional de CAST, de la Academia China de Ciencias Sociales. En realidad dije la directora porque nos trae el saludo también de Shan Lihua, que es la directora de la División de América Latina y Oceanía, quien no nos puede acompañar hoy, pero está por supuesto representada por la profesora Xu Kyong. Doy la bienvenida a todos y todas. Ahora voy a presentarles. Simplemente voy a comentar algunas otras cuestiones que tienen que ver con esta alianza, con este acuerdo, con, estos, con esta iniciativa de intercambio y de cooperación científica, intelectual, académica, cultural entre eh, América Latina y el Caribe y China que se expresa en esta actividad. Nosotros también estamos sosteniendo, estamos, estamos promoviendo una convocatoria de investigación y de hecho sé que hay muchas personas conectadas, muchos de los que están conectados son personas interesadas en postular a esta convocatoria de investigación conjunta que lanzamos entre CAS y CLACSO. Es una convocatoria de investigación que eh, tiene fecha límite para postulación, que cierra su postulación el 19 de septiembre próximo, todavía hay 20 días para poder postular, que tiene tres, eh, perdón, tiene cuatro ejes, que tiene cuatro temas u ejes, los temas de esta, de esta convocatoria conjunta a proyectos de investigación conjuntos entre América Latina y América Latina, el Caribe y China. Los cuatro temas principales son conocimiento y políticas públicas, medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad, que justamente este diálogo tiene que ver con este tema, economía y desarrollo, migración y movilidad humana. Y estos cuatro temas están atravesados por las discusiones acerca de la reducción de la pobreza, las desigualdades y eh, los debates acerca del desarrollo. Justamente la actividad que hacemos hoy, si bien se enmarca en el ciclo de diálogos y no es parte de esta convocatoria, sí busca alimentar esta convocatoria justamente en el renglón o en el eje vinculado con medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad. Y creo también que en el eje de economía y desarrollo, porque como ustedes pueden pueden ver y seguramente saben, todavía no he presentado este diálogo, eh, el título del de, eh, intercambio, de la conversación que nos congrega hoy es transiciones del desarrollo verde del pico de emisiones a la neutralidad de carbono. Es decir, tiene que ver con transiciones energéticas, tiene que ver por supuesto con el desarrollo sostenible, con el desarrollo verde, con el desarrollo sustentable, cómo se reduce la emisión de carbono en eh, el mundo contemporáneo, tratando de que eso no sea incompatible con el desarrollo de las sociedades, con el desarrollo económico, pero sobre todo con el bienestar de los pueblos, que es lo que se busca, o al menos aparentemente se debería buscar con este desarrollo. Entonces Comento lo de la convocatoria, vuelvo y hago una única mención más a esta convocatoria de investigación conjunta entre la Academia China de Ciencias Sociales y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que como dije tienen tiempo para postular hasta el 19 de septiembre, buscamos la conformación de equipos mixtos y decía que hay muchos interesados porque algunos inclusive tenían interés en entrar en contacto con la profesora Chen Xing, entonces también le eh, pedimos a la profesora que, que quizás nos deje su contacto en el chat o que a través de la profesora Yu Kiong, de LUNA podamos entrar en contacto con ella porque sé que hay algunas personas que están conectadas que nos decían la verdad que me interesaría mucho poder conocer más acerca del de, de trabajo de la profesora Chen Xing para entonces poder o con ella o con investigadores que ella recomiende, que ella sugiera, que ella pueda proponer, eh, avanzar hacia esta postulación conjunta porque hay que formar equipos mixtos entre investigadores e investigadoras chinas y chinos e investigadores, investigadoras eh, latinoamericanos y caribeños. Eh, si quieren saber más información acerca de esta convocatoria, los que están conectados aquí en el, en el, en el Zoom, podemos poner el enlace a la convocatoria eh, en el chat, y los que nos siguen por las redes sociales, que les damos la bienvenida, quienes nos siguen por YouTube o por Facebook, pueden encontrar información de esta convocatoria en los sitios web, tanto de Claxo, como de la Academia China de Ciencias Sociales, eh, para poder entonces avanzar hacia la postulación. Vamos ahora sí a presentar este diálogo que hoy nos eh, congrega, ¿sí? el diálogo que como ya dijimos es una iniciativa conjunta de CAS y CLACSO, participan dos grupos de trabajo de CLACSO, de hecho están eh, parte de su equipo coordinador, o sea, algunos de sus coordinadores están aquí participando como comentaristas de este diálogo. Los dos grupos de trabajo Claxo son Energía y Desarrollo Sustentable, por un lado, y Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local, por el otro. Esteban Serrani es uno de los coordinadores del grupo de trabajo Claxo Energía y y Desarrollo Sustentable, y Antonio Dilicio es uno de los coordinadores del grupo de trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local, seguramente ellos también están trabajando en las postulaciones de los nuevos grupos de trabajo, porque ahora Claxo renueva su programa de grupo de trabajo, y hasta el 3 de octubre se pueden postular propuestas de grupos para el periodo 2023-2025. ¿Quiénes participarán de este diálogo entonces? Por un lado, la expositora principal que nos va a compartir su presentación y su trabajo es la doctora Chen Xing. Chen Xing es del Instituto de Civilización Ecológica de justamente la Academia China de Ciencias Sociales, CAS, y ella va a tener una, un espacio de 30 minutos, de media hora, para compartirnos su presentación. Luego de la presentación de la profesora Chen Xin, va a haber dos comentarios de investigadores latinoamericanos y caribeños. Por un lado, el doctor Esteban Serrani, que es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y como dije, co-coordina el grupo de trabajo Claxo Energía y Desarrollo Sustentable. Y en segundo lugar, el comentario del doctor Antonio Delicio, que es del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y también, como mencioné, es co-coordinador del segundo grupo de trabajo que participa de esta actividad, Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local. Y por último, si queda un poquito de tiempo, habrá lugar para intercambios, preguntas y un debate entre las y los expositores. Doy entonces la palabra ahora a una amiga, colega, compañera, gran eh, eh, eh, impulsora, gran promotora de esta alianza y este trabajo conjunto entre China, América Latina y el Caribe, entre CAS. Y Claxo, que es la doctora Xu Kyong, que todos la llamamos y la conocemos como Luna, de la División de América Latina, de, perdón, la División de América, de América y Oceanía, del Buró de Cooperación Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales. Agradezco, antes de darte la palabra, Luna, a todo el equipo de Claxo que está aquí eh, eh, sosteniendo tanto la transmisión por YouTube como por Facebook, como la conexión eh, por la plataforma Zoom, que ahora mismo están Ulises Rubinchik, está Natalia Janatelli, está Guido Fontán, así que agradezco también al equipo Claxo, que inclusive antes de la hora laboral, porque aquí todavía no comenzó formalmente la hora laboral o está comenzando en estos minutos, estuvieron muy comprometidamente y muy gentilmente eh, haciendo posible esta conexión. Y, y agradezco también a los intérpretes. Sí, a Silin Kui y a Harry, quienes están eh, eh, aquí ayudándonos a que esta actividad sea posible en idioma chino, en idioma español y bueno, y una transición también eh, en, el, en el inglés para poder entendernos todas y todas Entonces, profesora Shukyon, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y así. Muchas gracias, señor Pablo, por las palabras. Creo que ha expresado todos los puntos que yo quiero expresar, incluyendo um, agradecimiento a todos los participantes, profesor Chen, y dos comentarios, uh, los intérpretes, así como el equipo de Grafso. Y muchas gracias por la preparación y, e interpretación, um, de introducción del señor Pablo, Así como uh, las palabras muy buenas para mí y gas, donde yo trabajo. Yo quiero expresar estos puntos. Primero, quiero compartir con ustedes los trabajos que hacemos en gas y las eh, cooperaciones entre gas y colapso, especialmente desde el año pasado, el junio de año pasado en gas y Crapso firmaron un memorándum de cooperación bajo este marco tenemos tres proyectos de cooperación la, eh, el primero es el proyecto de hoy uh, mirada hacia China, mirada hacia América Latina y el Caribe, hemos tenido dos ediciones, la primera fue de año pasado sobre um, tema temático de pobreza el uh, segundo edición es sobre uh, gobernanza internacional. Y hoy es la, tres la tercera edición y en total tenemos siete ediciones para uh, programa de miradas hacia China y América Latina y Caribe. Y hoy tenemos al profesor Chang Ying a introducir el uh, pico de emisiones y la neutralidad de carbono de China. Y el segundo proyecto en cooperación uh, es uh, como ha introducido por Pablo y Uh, deadline para este proyecto es el 19 de septiembre de este año. Si uh, académico está interesado de este proyecto, por favor, um, participen. Creo que esta vez hay gran demanda um, por América Latina y el Caribe. Creo que eh, hay mucho más académicos de la parte de uh, América Latina que de la parte de China, pero todavía por favor, apoyen a este proyecto. Creo que es una buena oportunidad de conocer a los académicos de otro lado. De esta manera, en el futuro podremos, tenemos más proyectos en cooperación. Y nuestro Pro de Cooperación Internacional de Gas va a ser todo lo posible para establecer más enlaces y contactos entre ustedes. Y creo que este um, primer año de nuestra cooperación, pero en el futuro queremos tener este, esta cooperación cada año. Aunque este año unos académicos de América Latina o el Caribe no encuentran su contraparte en China, pero uh, por favor, um, el año que viene o el siguiente año para encontrar. Y este junio vamos a celebrar un foro durante, um, en, bajo el marco de foro de colapso, y junto con Universidad de Estatal de México organizamos. Um, unas conferencias en México uh, de combinación uh, virtualmente y en sitio. Y todos los participantes chinos participaron virtualmente y este foro fue un gran éxito. Y en el futuro vamos a continuar tener esta cooperación junto con Corapso. Y damos bienvenida a todos los académicos de China y de América Latina y del Caribe. Es el primer punto que quiero expresar. Segundo, yo quiero introducir al profesor Chen Ying. profesor Chen Ying es investigadora en Instituto de Investigación para Ecocivilización. Academia China de Ciencias Sociales y también subdirectora del Centro de Investigación de Gas para Desarrollo Sostenible y profesora de la Universidad de Gas y autora principal del panel intergubernamental sobre cambio climático del quinto informe de evaluación AR5 y AR6 y vicepresidenta del Comité Nacional Chino para la Tierra Futura. CNCFE y miembro de la Comisión Mundial de Ética de Conocimiento Científico y Tecnología de UNESCO. Y uh, los intereses de investigación uh, incluyen economía ambiental, desarrollo sostenible, política energética y de cambio climático, así como regímenes um, climáticos internacionales. Y también ha ganado... Uh, muchos premios y también ha liderado muchos proyectos académicos. Ha publicado cuatro libros y docenas de publicaciones. Y ha ganado premio Pushan por artículo excelente por economía internacional y premio Sun Yifan de economía y premio GAS por logros de investigación excelente en tres años. Y es un es una académica prestigiosa en el cambio de economía de cambio climático. Ahora se si uso la palabra a profesor Chen Ying a presentar su tema. Tiene 30 minutos en su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, moderador y moderadora. Buenos días, buenas tardes. Es un gran honor para mí participar en este evento. Voy a compartir mi pantalla. Y el tema de hoy es sobre transición de desarrollo ecológico y pico de carbono y neutralidad de carbono. Y no voy a eh, repetir mis informaciones. Sabemos que el cambio climático es un tema muy importante y urgente que se enfrenta la comunidad internacional. Y también un gran reto para nosotros desde el año 2020. 10, he participado IPCC uh, evaluación 5 y 6 IPCC representa actitud internacional sobre cambio climático y es el informe más importante de la comunidad internacional y el día 9 de agosto de año pasado IPCC publicó informe de grupo de trabajo 6, diciendo es inequívoco que influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Se han producido cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, uh, criosfera y biosfera. Y hay unas cifras que son muy importantes a mencionar. Por ejemplo, concentración de dióxido car carbono ese nivel más alto en los dos millones de años pasados y el nivel del mar ha aumentado con velocidad más alta en los tres mil años pasados y la uh, superficie de hielo uh, desaparece con una velocidad más alta en los mil años pasados así como um, cambio climático y su impacto sobre glaciares y en este mayo, WLO publicó resultado de su anticipación en los años que vienen, quiere decir desde 2022 hasta 2026. Por lo menos un año entre los cinco años va a tener temperatura que está sobre la uh, temperatura um, promedio de los años pasados. Y de una oportunidad uh, 50 a 50, que la temperatura global anual va a aumentar 1.5 grados indicados sobre el nivel preindustrial. Y aquí en la parte izquierda podemos ver la tendencia de cambio y estamos muy cerca de alcanzar uh, 1.5 grados indicados sobre el nivel preindustrial. Y nos enfrentamos al reto y uh, amenaza de cambio climático. Y en IPCC, uh, Grupo de Trabajo 6, subraya que aproximadamente 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático y vulnerabilidad humana y la del ecosistema son interdependientes. Los actuales patrones de desarrollo insostenible están aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los peligros climáticos y pueden tener unos impactos a productividad, a producción de uh, cereales y reducir um, ingresos familiares así como aumentar el precio de cereales y estos riesgos va a aumentar y ex y um, hacer riesgo uh, regional más grande a cambiar riesgo regional hasta re hasta riesgo internacional y cuando cambio climático va a llegar a 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados 70 o 90 por uh, ciento de los corales va a desaparecer o va a um, tener um, como enfermedades. Y el grupo uh, donde yo trabajo, si continuamos las políticas como hoy en día, no tendríamos oportunidad de controlar su vida de temperatura dentro de dos grados de grados. Si queremos controlar su vida de Temperatura dentro de 1.5 grados 5 grados tenemos que lograr los um, objetivos de neutralidad de carbono antes de los años 2070. Si queremos lograr estos objetivos, um, tenemos mucho camino que recorrer. Y creo que China es un país altamente vulnerable al cambio climático. Podemos ver este mapa. De China. Podemos ver cambios de la temperatura media anual en China en los años 60 años pasados, desde 1951 a 2015. Podemos ver Beijing. Está aquí. Esta ciudad es Beijing está en el norte de China. Podemos ver la mayoría de las provincias y ciudades de China tienen una subida de temperatura a lo largo del tiempo y el cambio climático para China es más severo que el resto del mundo. La mayoría de China tiene color rojo o violeta o naranja. Eso quiere decir que en comparación con los lugares de uh, color verde uh, tiene un superior a, um, nivel en comparación con temperatura de los años 50 china también es un país tiene muchos o sufre muchas muchas pérdidas económicas causadas por cambio climático aquí podemos ver que los desastres o pérdidas económicas debido a desastres, debido a cambio climático desde los años 1984. Y la curva representa porcentaje de las pérdidas uh, en PIB. Y podemos ver una tendencia de subida del mundo total de la pérdida, pese a que um, porcentaje de pérdida económica en PIB estaba. Trabajando. Podemos ver que desde los años no, uh, 80 y 90, debido a sequía, eh, lluvia, uh, estos eventos extremos tienen una frecuencia cada día más ma, mayor. Y el año pasado, en la ciudad de Zhengzhou, por tres días, lluvia acumulada alcanzó un uh, mundo total de un año en comparación con los años anteriores. Y el mismo año, eh, unas ciudades chinas sufrieron gran sequía y alta temperatura, y unas sequías y alta temperatura causaron incendio en las selvas. Y en el día 22 de septiembre de 2000 el presidente Xi Jinping anunció en la sesión de la Asamblea General de la ONU diciendo que China aumentará su contribución prevista y terminada a nivel nacional mediante adop adopción de políticas me medidas más vigorosas. China tiene como objetivo alcanzar máximo de emisiones de CO2 antes de 2030 y e intentar lograr neutralidad de carbono antes de los años 2060. Esto se conoce como eh, los objetivos de carbono de China y ahora tenemos un par de, de, de estadísticas. Eh, pueden ver que eh, más de 136 países del mundo han propuesto sus eh, metas para la neutralidad de carbono, aunque algunos tienen diferentes eh, nombres, por ejemplo, eh, cero emisión, eh, neutralidad climática o neutralidad de carbono, pero todos se eh, refieren a lo mismo. Eh, un eh, creciente número de países presta más atención al cambio climático y también de la, a la reducción de las emisiones. China, como un país en días de desarrollo de tamaño enorme, eh, enfrenta con muchos desafíos para lograr eh, el pico de emisiones y también la neutralidad de carbono. Y eh, ahora quisiera mostrarle algunas estadísticas sobre las emisiones de dióxido de carbono eh, por combustibles fósiles y en términos anuales de los mayores emisores. Acá pueden ver la tendencia de entre 1960 y hasta casi 2020 y pueden ver que China ya representa 28% de la emisión global. Los Estados Unidos representa un 15% y la Unión Europea eh, cerca de 27 o 28%. Eh, sin embargo, si vemos la emisión per cápita, eh, la emisión de los Estados Unidos de Canadá es mucho mayor que la de China. Eh, pero si fijamos en la tendencia, entonces la emisión de China per cápita también sigue aumentando bastante rápido. De hecho, China ya superó el promedio anual hace un par de, de años atrás y también está superando el promedio per cápita de los 27 países de la Unión Europea. Así que eh, para eh, lograr eh, los eh, eh, objetivos de carbono para alcanzar eh, el pico de emisiones y también para luego lograr la neutralidad de carbono, China tiene que apurarse mucho y también China ha propuesto en menor tiempo, que es 30 años, para alcanzar eh, la neutralidad de este máximo de emisiones. Eh, el Reino Unido, por ejemplo, ya alcanzó eh, su máxima emisión en, en los años 70 y propuso eh, su objetivo de neutralidad de carbono para 2050. En otras palabras, propone casi 80 años para alcanzar la neutralidad de carbono. Y en comparación, lo que China hace es mucho más desafiante. Y también en comparación con otros países, la matriz energética en China es un poco diferente porque eh, la mayoría de la matriz matriz es carbón. En 2020 el carbón representa cerca de 58,6% de toda la matriz energética. En cuanto a la capacidad instalada de generación, el carbón representa eh, menos de 50 Pero si eh, fijamos en el, eh, la proporción de eh, carbón en la generación de electricidad, eso sigue siendo bastante alto y en un 65 Y es por eso que China res, eh, requiere eh, recursos financieros y también tecnológicos para lograr una transición de más baja emisión. A pesar de los desafíos enormes también tenemos que fijar en el hecho de que tenemos importantes oportunidades eh, para lograr los objetivos de carbono como una parte eh, del Acuerdo de París China tiene que cumplir sus compromisos, nacion, nacion, eh, compromisos nacionales y para eso es muy importante la cooperación internacional China también cree que eh, para cumplir con estos objetivos no es que alguien nos está obligando sino que es algo que nos proponemos porque eh, los objetivos de carbono son coherentes con eh, el proyecto de modernización para 2035 de China eh, para mediados de este siglo y también eh, que son coherentes a las necesidades internas de desarrollo sostenible en China eh, también tenemos que eh, promover cierta sinergia entre el desarrollo eh, económico de alta calidad, la prosperidad social y proteger medio ambiente a través de la neutralidad de carbono y es por eso que aunque eh, tenemos por adelante desafíos enormes, pensamos que es una tendencia inevitable que que logremos los objetivos de eh, carbono, de, de la neutralidad de carbono. Eh, en China tenemos eh, un concepto que se llama uh, un plan quinquenal, que es un plan de cinco años. Y a partir de eh, 2005, eh, China ha propuesto objetivos cuantificados. Para eh, el clima en 2005 propusimos una reducción de eh, intensidad energética en un 20 eh, y eh, entre eh, 2011 y 2015 y luego entre eh, 2016 y 2020 pues, propusimos distintos objetivos para la reducción de intensidad de energía, intensidad de carbono y también eh, la proporción de los combustibles no fósiles en la matriz energética y también la cobertura forestal. Todos son cuantifi eh, objetivos cuantificados. Ahora estamos en el décimo cuarto eh, plan canal, que es el periodo entre 2021 y 20, eh, 2025. En eh, 2009, en 2015 y también en 2021 eh, en el Congreso de Glasgow China ha hecho compromisos respectivos en estas tres ocasiones hacia la comunidad internacional y también China, eh, de hecho cumplió su eh, objetivo de reducir su intensidad de carbono en un 40 a 45 por ciento por debajo del nivel de 2005 eh, para 2020. Y bueno, también actualizamos nuestra contribución determinada al nivel nacional SDN para lograr los objetivos de alcanzar el pico de carbono y también neutralidad de carbono. Estamos implementando un sistema de políticas públicas que se llame Uno representa una directriz que es lo que guía todos los demás. Eso fue propuesto en octubre del año pasado y enfatiza cinco eh, principios rectores. También propuso eh, objetivos para 2025, 2030 y 2060 en cuanto a la proporción de los combustibles no fósiles. Eh, y también... Este sistema de político propuso 35 tareas de prioridad para 11 áreas claves. También eh, China puso en marcha un plan de acción para alcanzar la máxima eh, emisión y, y antes de 2030 con eh, acciones en 10 áreas que involucra el ahorro de energía, alcanzar la emisión máxima en el sector industrial, eh, alcanzar emisión máxima en áreas de desarrollo urbano rural, eh, promover el transporte económico y baja en carbono, la economía circular, la innovación tecnológica verde y baja en carbono, consolidar y mejorar el sumidero de carbono, la sociedad verde y baja en carbono y también para promover que, to que todas las regiones alcancen emisiones máximas de forma ordenada. Y también podemos ver muchas políticas regionales dentro de este sistema de uno más n. Eh, pueden ver que en cada sector y en cada área eh, están sacando sus eh, propios eh, propias medidas y políticas. Así que dentro de este sistema de políticas 1 eh, más N existen muchas políticas y si puedo enfatizar los más importantes puedo decir de que eh, uno eh, actualizamos la política climática eh, por lo mes, menos una vez cada cinco años y lo integramos en el plan eh, integral socioeconómico quinquenal. Y también eh, China realiza un desglose de objetivos de reducciones de emisiones nacionales para que cada provincia tenga su propio objetivo de eh, reducción de emisión. También... Eh, las provincias están llamados a realizar cierta sinergia entre la reducción de emisiones de, y también aumento de calidad atmosférica y también ahorro de energía. Y en estos gráficas pueden ver eh, que eh, hay una tendencia decreciente entre el crecimiento económico y la intensidad de carbono entre 2011 y 2020 y también pueden ver que eh, la proporción de carbón en la matriz energética eh, ha bajado eh, en, eh, desde 70,2% en 2011 hasta eh, 56,8% en 2020 y creo que la cifra para el año pasado es aún más bajo a un 56% así que podemos ver que China ha esforzado mucho y también lo, logrado mucho en cuanto a la reducción del uso de carbono. Lo otro que China ha estado haciendo es eh, realizar una política de entre comillas doble control que es sobre el consumo de energía y la intensidad energética y también realizamos un ejercicio de desglose eh, para eh, los objetivos de las provincias y usamos un sistema de como semáforos para evaluar el rendimiento de distintas provincias en cuanto a su intensidad energética y consumo de energía. También usamos etiquetas para promover que los consumidores compran la línea blanca que son más energéticamente más eficientes. También tenemos un, un régimen nacional de comercio de derecho de emisión que ha estado operando por más de un año. En cuanto al desarrollo de energía renovable, eh, somos un líder y tenemos eh, más de 1,1 mil millones de kilovatios. Y en cuanto a la la capacidad instalada en energía renovable, el año pasado estuve dos meses en el noroeste de China, donde hay muchos proyectos eólicos y fotovoltaicas y parte de mi estudio fue eh, inspeccionar estas plantas de eh, generación eh, eléctrica renovable y eh, alcancé a ver los paneles solares más grandes de China y también vi la tecnología que, eh, de eh, energía solar térmica que usan más de 200.000 espejos en el desierto de Kobe. Y con esta tecnología solar térmica concentra la luz y derrite una sal con el calor del sol para generar electricidad. Y, y en esta esquina derecho, eh, derecha superior, pueden ver este proyecto de eh, ovejas. En planta fotovoltaica eh, para que las ovejas aprovechen eh, de las eh, praderas que crecen y en los parques eh, fotovoltaicas Y todas estas son fotos sacadas por mí. Eh, y eh, bueno, eh, para China, el sector de transporte representa más o menos 10% de las emisiones totales. Y China ha estado desarrollando su sistema eh, ferro eh, de trans de, de um, ferrocarril de alta velocidad. Aunque nuestra tendencia vehicular por mil personas no es tan alto como otros países. Pero si vemos el volumen total en cuanto a la tendencia vehicular, tenemos casi la misma cantidad de autos que de vehículos de vehículos que otros países desarrollados. Y eh, bueno, eso requiere eh, más infraestructura. Y es una oportunidad para tener infraestructura de, eh, verde y bajo en carbono y también promover el uso de transporte público. En eh, ciudades como en Pekín tenemos ciclovías y también eh, tenemos eh, buses de dos pisos y eh, también eh, tenemos eh, bicicletas compartidas y... Todas estas medidas son para reducir la emisión del sector de transporte. Uh, podemos ver mapa de metro, sistema de metro de Beijing. Y casi todas las principales ciudades en China uh, han estado desarrollando su sistema de metro subterráneo. Y ahora cada día más personas erigen metro uh, para viajar dentro de la ciudad. En términos de desarrollo de vehículos eléctricos, China también eh, avance rápidamente. Propiedad de vehículos eléctricos en el año 2020, China es 44%, uh, Europa 31%, Estados Unidos 17%. Crecimiento anual de las ventas de vehículos eléctricos nuevos de 2016 a 2020, Uh, Europa 60%, China 36%, Estados Unidos 17%. Y muchos de mis colegas han comprado vehículos eléctricos. Creemos que es, que es el futuro. Y este es un informe de la comparación de emisiones de diferentes de, uh, carros o vehículos de transporte. Claro, el que emite más es carro de uh, petróleo, y segundo lugar, vehículos um, eléctricos con fuente de, de uh, carbón y después um, vehículos híbridos. Y aquí podemos ver un informe de estudio de acción de, um, de desarrollo bajo carbono en uh, um, automotriz de China. Con progreso y mejoramiento del sistema eléctrico en el futuro emisión de carbono por carros eléctricos va a ser mucho menos que hoy en día claro mucho menos que los vehículos con petróleo pero no podemos esperar tenemos que desarrollar sistemas de infraestructura como el sistema de cargar para los vehículos eléctricos. Y las ciudades emiten 73% de las emisiones globales. En términos de China, este porcentaje es más de 90%. Y China ha lanzado un programa de demostración de ciudades bajas en carbonos en China. Hay tres eh, lotes de ciudades de China uh, incorporadas por ladas a este de demostración de ciudades bajas en carbonos. Y estas ciudades han adoptado uh, métodos y programas de reducción de carbono. Y China también está construyendo esquema nacional de comercio de emisiones de carbono. Y este, eh, este esquema uh, es una herramienta muy importante para desarrollos de China. Y este sistema inició su primer ciclo de cumplimiento en el año 2021 y tan temprano como en el año 2013, China comenzó unas ciudades de piloto de este sistema, Esquema Nacional de Comercio de Emisiones. Y en el año 2021... Um, en total, de 2.100 entidades de eh, generación de energía participaron en este sistema. En el futuro, vamos a expandir uh, este esquema nacional a ocho sectores con más emisión de China. Y en la perspectiva de realización de las metas de uh, reducción de carbono, uh, sensibiliz sensibilización del público es muy importante. Solo a través de cambio de eh, la mentalidad y los comportamientos podemos eh, de una manera mejor um, tener efecto de uh, cambio climático y... Tenemos Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, y Día Mundial de Medio Ambiente, 5 de junio, y también diseñamos logo y organizamos actividades en estos días, como Día Mundial de la Tierra, Día Mundial de Medio Ambiente, y Semana Nacional de Ahorro de Energía, etc. Y tenemos actividades para aumentar la de sensibilización del público. Uh, y... Tenemos educación pública sobre ahorro de energía y cambio de comportamiento de las personas. Y aquí uh, tengo unas uh, fotos. Uh, he participado en unas de estas actividades en el Museo de Tecnología y Ciencia de China. Y uh, yo estaba dando clases uh, a los niños y es, es una foto que yo participé en un programa de la Estación Central de China y aquí uh, yo diseñé uh, unas animaciones para los niños para aumentar su sensibilidad al eh, tema de cambio climático. Y otro tema importante es huella de carbono. Uh, podemos ahorrar eh, comida o alimentos. Sabemos que diferentes tipos de alimentos tiene diferentes huellas de carbono. Por ejemplo, uh, carne o leche tiene más huella de carbono. Y no hariendo a todos, todas las personas sean eh, vegetarianas, pero necesitamos ahorrar comida, alimentos, especialmente eh, carne de res o Leche y China tenemos actividades de sensibilización al público de uh, acabar la comida en su prato. De esta manera podemos ahorrar más alimentos. Y China, uh, estamos construyendo muchos edificios debido a mala calidad o eh, debido a su mala locali localidad. Muchos edificios necesitan que eh, destruirse, demolitarse y construir nuevamente, y es un gran mal gasto de energía y um, recursos. Si calculamos estos efectos emisión de carbono por sector de propiedad inmobiliaria, uh, representa 40% de emisión total de carbono en China. Pues, si Seleccionamos la localidad de los edificios de una manera más inteligente y usamos mejores um, materiales. Podemos reducir eh, huella de carbono de los edificios y, um, y también podemos plantear um, más plantas eh, y bosques para aumentar superficie de sumideros de carbono. Por ejemplo, podemos um, ver aquí, yo visité la uh, región de Qinghai el año pasado, podemos ver uh, recuperación de cobertura de vegetación integral um, de los pastizales y también unos proyectos de bosque de mangles y proyectos de protección de humedades, etcétera. Y también he visto muchas... Muy buenas tecnologías de Europa que pueden aumentar la capacidad de uh, los edificios en términos de sus, sus demos de carbono. Uh, esta te tecnología se llama CCUS. Uh, si combinamos CCUS con uh, centrales de energía termales, podemos reducir emisión de de óxido de carbono y creo que esta tecnología CSUS tiene un futuro muy eh, importante y China uh, ha organizado dos veces de Juegos Olímpicos y son muy buenas oportunidades de arrendar ahorro de energía y cambio climático y neutralidad de carbono y organizamos muchas actividades y para aumentar el la sensibilidad del público al cambio climático. Por ejemplo, establecemos unos lugares bajo en carbono y usamos movilidad eléctrica 100% durante los juegos. Y también publicamos unos libros. Este libro se llama das preguntas y respuestas sobre pico de carbono y neutralidad de carbono. publicado el año pasado. Hemos um, circulado más de 94 mil eh, copias. Y el libro en el centro es el libro verde de cambio climático. Y este libro es publicado cada año durante los um, 13 años pasados. Y ahora derecha Es un libro titulado, historias de um, pico de carbono y neutralidad de carbono para los jóvenes y los niños. Yo creo, yo espero que con estos trabajos podemos hacer más contribución a realización de los eh, objetivos de pico y neutralidad de carbono. En el futuro creo que cooperación internacional es de gran importancia para la climática mundial y es esta um, foto viene de capítulo 1 del uh, grupo de trabajo de uh, IBCC donde yo trabajo. Uh, climático es nuestro futuro y nuestro futuro es en nuestras manos, porque los países más vulnerables son eh, los países que emiten, también son, no son los países que emiten más mientras que unos países emiten más pero no son países vulnerables y unos países por ejemplo africanos con menos nivel de emisión pero tiene nivel también menos de desarrollo aunque pertenecemos a diferentes continentes tenemos tenemos diferentes niveles de desarrollo pero compartimos el mismo planeta yo tengo yo recuerdo una diciendo que nuestro uh, rima es nuestro futuro y nuestro futuro está en nuestras manos. Y es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Chen Xin. Realmente fue una excelente presentación, eh, muy compacta, con mucha información con un análisis muy, muy riguroso de la, de la acción de China justamente en estos temas, de los avances de los últimos años y también, por supuesto, de los desafíos que el avance chino plantea y que, y que se proyectan también a nivel mundial, es decir, los desafíos que tiene China, por supuesto, en estos temas y los desafíos que eh, eh, desde América Latina, desde el Caribe y a nivel mundial también tenemos. Queremos agradecer todas las intervenciones que está viendo en los chats de eh, las redes por los cuales estamos transmitiendo, a los amigos, amigas que están en YouTube, a los que están en el Facebook del canal Claxo de Facebook y del canal Claxo de YouTube. Hay mensajes por ahí, hay saludos, hay algunas preguntas que si tenemos tiempo sobre el final vamos a compartir. También en el chat, fíjense que hay un chat bastante activo aquí también entre las casi 40 personas que estamos conectadas por, este, por esta plataforma de Zoom. Eh Vamos a reiterar eh, el pedido a la profesora Chen Xing, si pudiese poner su correo electrónico, si es que gusta ponerlo, eh, en el chat, porque hay algunas personas que se quieren comunicar con ella eh, con vistas a esta convocatoria próxima y con vistas a entablar un, un diálogo un poco más eh, estrecho, un poco más cercano con su presentación. Si ella gustase o podría colocar su correo en el chat, se lo vamos a agradecer mucho. Eh, si no, a través de Luna, por supuesto, y de CAS, estaremos en contacto con ella. Eh, eh, ah, bueno, muchas gracias, ahí la profesora Chen Xing, muchas gracias profesora. Eh, muchas, muchas gracias. Eh, puso su eh, correo, ahí entonces los que estaban preguntando por eso lo pueden tomar de allí. Eh, rápidamente entonces vamos a los dos comentarios. Eh, ya, ya están todos presentados, así que directamente doy lugar a Esteban Serrani, quien tiene diez minutos para hacer su comentario acerca de la presentación de la doctora Chen Xing de la Academia China de Ciencias Sociales. Esteban entonces, bienvenido y tus 10 minutos. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Luna, gracias a la profesora Chen Yin por la eh, muy buena presentación que ha hecho. Un comentario, eh, tratar de pensar la, desde América Latina este gran proceso. ¿no? Creo que el, el primer punto que quiero traer eh, es que efectivamente eh, la crisis climática es un hecho, Digo, cada vez vemos con más eh, frecuencia eh, la, digo, el, los eventos climáticos extremos, las sequías, las lluvias, eh, ¿no? y, y, y cada vez más eh, eso empieza a aparecernos en nuestra vida cotidiana, eh, y por supuesto, eh, eso impacta a las poblaciones eh, en general, pero espe especialmente a los más vulnerables. ¿no? Entonces, eh, eh, como... Ese es el punto de, a partir de, desde, desde donde empezamos a pensar. Ahora, América Latina tiene una matriz energética eh, muy distinta, a la, especialmente a las economías asiáticas y a China eh, eh, especialmente. ¿no? La profesora eh, Yin contaba la gran dependencia que aún tiene eh, China del carbón en su matriz energética primaria y también en la matriz eléctrica, eh, América Latina es la región del mundo que menor dependencia de los combustibles fósiles tiene, eh, tiene una participación eh, bastante baja del carbón en su matriz eh, primaria y su matriz eléctrica, y eh, en promedio la región tiene el 30% de su, de, de su matriz eléctrica en fuentes renovables. ¿no? Entonces, eh, la, la pregunta que surge ¿no? cuando uno piensa América Latina y los países que están traccionando el crecimiento económico en el mundo, es que emerge lo que China está haciendo. ¿no? Eh, y muchos otros países también. Eh, pero, especialmente en el caso que nos convoca hoy, China está eh, desarrollando eh, de una política climática necesaria para reducir las emisiones, alcanzar el pico y alcanzar la neutralidad, de la política climática a una política industrial. ¿no? Y una política industrial que fomenta el desarrollo industrial y, eh, y, y busca incrementar el bienestar de la sociedad. ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay un vínculo virtuoso que China está encontrando en el camino hacia el desarrollo sustentable, o hacia el desarrollo para las próximas décadas. ¿no? Eh, eh, China está, eh, eh, es, es uno de los países que está liderando la, la transformación industrial en el, en el contexto de la sociedad de conocimiento, en, la, en el contexto de la sociedad eh, en, eh, digital, en la, en, la, en la economía del conocimiento, y especialmente en el contexto más general de las transformaciones de la cuarta revolución industrial que está en marcha y que tiene esto que muchas veces se conoce como la economía verde, ¿no? que está por detrás. Entonces, me parece que China está encontrando eh, un, una sinergia muy, muy interesante para, para estudiar, para conocer y para reflexionar, eh, que es el, el apalancar la política climática con la política industrial, con una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entonces, en, y, y la, y, ¿no? hablamos de transformación del transporte, transformación de la estructura eh, energética, eh, eficiencia energética en la construcción de los procesos de urbanización que China ha venido teniendo en las últimas tres décadas, y que es un gran desafío en las próximas décadas. ¿No? En la eh, la migración de la población rural a las, a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esas grandes transformaciones, ¿qué nos pueden dejar, qué nos pueden eh, permitir pensar para América Latina? Y esta es la segunda parte del comentario, ¿no? América Latina tiene un montón de desafíos en, en la articulación entre la política climática y una estrategia de desarrollo sustentable, ¿no? La primera es, ¿hay que transicionar energéticamente? Sí, hay que avanzar en la en electromovilidad. Sí, ahora, ¿cuáles son los desafíos ambientales que está por detrás de la mega explotación eh, minera para apalancar el desarrollo de la electromovilidad? ¿no? Entonces, ahí hay que pensar eh, cómo se va a insertar América Latina en estas grandes cadenas de valor que implica, por ejemplo, la industrialización de las baterías de litio para apalancar la electromovilidad del transporte en el mundo. ¿no? Entonces, eh, Y cómo América Latina no quede inserto en esas cadenas globales de valor solamente con los eh, pasivos ambientales de la industrialización minera. ¿no? Me parece que ahí hay un gran desafío eh, pa para pensar. El segundo gran desafío es, en líneas más generales, es es el desafío tecnológico. ¿no? La política climática, las medidas de adaptación, tienen por detrás una, una mega transformación industrial, cómo se va a insertar América Latina en las grandes transformaciones industriales que están por detrás de las tecnologías necesarias para la transición energética. ¿no? Entonces, y ahí hay mucho por desarrollar. ¿no? Las, las tecnologías... Eh, eh, de solares fotovoltaicas, pero la profesora Yin hablaba de las solares térmicas, ¿no? que es un gran desafío a futuro. Las tecnologías del viento, las tecnologías de, del hidrógeno, ¿no? que aparece como un gran vector energético para la transición, especialmente del sector industrial, eh, para bajar las reducciones en, en las emisiones en las próximas dos o tres décadas. Entonces, ¿América Latina tiene que transicionar? Sí, ahora, ¿va a transicionar desarrollando política industrial, desarrollando tecnología, o esta nueva fase del desarrollo industrial capitalista va a terminar significando una nueva etapa de inserción dependiente en el mercado internacional y en las nuevas cadenas globales de valor que se configuran alrededor de la política industrial del cambio climático? Lo mismo en términos productivos, la adopción de tecnologías importadas para transicionar, eh, eso va a implicar el bajo, un, un, un bajo nivel de generación de empleo. Entonces, y América Latina, uno de sus principales problemas que tiene es la heterogeneidad estructural de su estructura productiva y la alta informalidad de sus mercados de trabajo, con salarios que son muy bajos y con bajas prestaciones de, de, de las regulaciones del trabajo que generan bienestar en los asalariados. Entonces, tenemos otro gran desafío ahí. Y el último, que voy a plantear, eh, por la escasez de tiempo, es el desafío del financiamiento. ¿No? La gobernanza global del cambio climático tiene un gran principio que todos, o la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? que hay responsabilidades, eh, comunes, pero diferenciadas, frente a los impactos del cambio climático. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién va a financiar las medidas de adaptación a los efectos negativos del cambio climático que, que impactan, como decíamos, en términos de los eventos climáticos extremos, a todas las poblaciones, y especialmente a las poblaciones más vulnerables? Y ahí hay... hay Necesitamos eh, revisar la participación de los países desarrollados en la gobernanza climática global. ¿no? Digo, necesitamos que aquellos que han tenido mayores responsabilidades históricas en los efectos negativos del cambio climático, aporten mayor financiamiento para, eh, para sostener y para financiar las medidas de adaptación al cambio climático para sostener pisos mínimos de bienestar en las poblaciones más vulnerables. Entonces, eh, pa para cerrar y no extenderme en el tiempo, me parece que celebro esta, este diálogo, celebro la posibilidad de poder conocer qué está haciendo China en su camino a, a, a la neutralidad de carbono al 2060. Me parece que América Latina tiene mucho que, que, que conocer tiene un gran desafío de, de cómo pensar que la política climática puede ser eh, un, eh, eh, como un gran impulso a desarrollar política industrial, política tecnológica, dinamizar el mercado de trabajo y el empleo de calidad en nuestra región, eh, y me parece que, ne, que necesitamos eh, eh, un mayor trabajo articulado eh, para poder pensar cómo, eh, cómo diseñar políticas que fomenten la neutralidad operativa con valor agregado, con tecnología, con empleo y con, con el incremento del bienestar en el largo plazo para América Latina. Ese es el desafío y ojalá tengamos más eventos como estos en el futuro y mayores líneas de financiamiento articuladas para poder pensar eh, estas políticas en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Excelente comentario. Eh, vamos entonces a dar paso al segundo comentario de Antonio Dilicio. Agradecemos a todos y todas las que están escribiendo en el chat. Hay muchas intervenciones, algunas en español, que en todo caso iré resumiendo para que la profesora Chen Xing también las pueda, las pueda conocer. Y otras veo que han escrito en inglés. La profesora maneja el chino, por supuesto, y también el inglés. En todo caso, leeré luego algunas para que los intérpretes, los traductores, puedan hacérsela llegar a la profesora Chen Xing. Pero mientras tanto, o antes de eso, vamos a dar paso al segundo comentario del doctor Antonio Delicio, quien ya fue presentado oportunamente. Antonio, entonces, tus diez minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Eh, gracias por la oportunidad de este comentario. Eh, aprovecho para eh, coincidir eh, con lo que ya dijo Esteban. Eh, acerca de las diferencias. Yo más, ah, bueno, que ya me puso gracias Natalia eh, la presentación. Eh, las diferencias son importantes y yo me tomé la libertad de hacer eh, llevar algunos gráficos que nos van a ayudar a esto, porque efectivamente cuando nosotros hablamos desde América Latina de eh, nuestras responsabilidades en cambio climático nosotros estamos desde América Latina ustedes lo pueden ver todo lo que eh, se expresa en ese mapa de centro eh, de México centro y suramérica eh, con unos niveles de, de emisiones de eh, dióxido de carbono por habitantes de acuerdo al año 2019 entre las más bajas eh, del mundo tan solo superamos a África eh, también importante decir que en este contexto esto, eh, China está en un nivel intermedio de un per cápita y eso es también importante tenerlo a, a, la, a la consideración, a la vista nuestra. En la segunda, hay una situación, en el segundo figura vamos a ver una situación mucho más interesante, porque aquí hay un histórico, un histórico que es eh, fundamental tener. Eh, de emisiones emitidas eh, estimadas entre 1860 y 2020 en términos de porcentaje y vemos efectivamente que mientras Estados Unidos y Europa, Norteamérica perdón, no Estados Unidos es decir, eh, también eh, incluimos ahí Canadá, no sé si en esta inclusión de Estados de Norteamérica también incluyen a México no, México creo que está eh, en en, no no, no sé exactamente. Bueno, pero en dado caso, entre Norteamérica y Europa eh, se concentra el, prácticamente el 50% de las emisiones que de dióxido de carbono entre 1860 y 2020. Esta fecha de 1860 es muy importante tenerla presente porque recordemos que el Acuerdo de París nos está indicando que eh, no debemos, pone como techo no subir la temperatura 1.5 grados centígrados más de la temperatura que tenía el planeta en 1880. Como pueden ver, posteriormente viene China eh, con un 11%, el sur y este de, de Asia, eh, Rusia y Asia Central con un 9%, otros países del este 6%, eh, igual que eh, América Latina y eh, MENA que es eh, Middle East and North Africa eh, en su acrónimo en inglés también 6%, es decir que nuestra responsabilidad en cuanto a emisiones es re realmente bastante eh, reducida en comparación con eh, lo que eh, han venido eh, emitiendo en otras latitudes tanto en la situación actual como en la situación histórica a la izquierda a la derecha, perdón, ustedes ven una gráfica que es importante tenerla presente porque totalmente de acuerdo con Esteban, en nuestro patrón de emisiones es distinto. Eh, esta es una gráfica un poco vieja del año 2005, pero desde el punto de vista estructural se mantienen los grandes ítems. Fíjense que en nuestro caso no es transporte, no es industrialización, sino lo que ustedes tienen en amarillo, ¿verdad? El gran porcentaje, el 46% es el cambio de uso del suelo y posteriormente eh, se tiene como el segundo gran eh, elemento de, de emisión el segundo gran sector de emisión la agricultura entre cambio de uso del suelo y agricultura estamos hablando de prácticamente el 60% eh, más del 60% eh, de las emisiones, dos tercios de las emisiones. Vemos que en una situación muy eh, muy menor está eh, manufactura y construcción, transporte, eh, que suman entre los dos alrededor del 14% más electricidad. También lo que decía Esteban es muy importante: nuestra matriz energética, en nuestra matriz energética hay una predominancia de eh, energía eh, renovable cuando si consideramos verdad la hidráulica eh, como renovable eh, a pesar de bueno de todas las consideraciones que se han hecho sobre los graves impactos ambientales que tienen eh, las grandes represas las grandes represas que particularmente en brasil en argentina eh, y en otros países se construyen y que, bueno, desde el punto de vista ambiental llevan a una serie de evaluaciones que hay que hacer eh, y que, por lo tanto, eh, cuando se habla de energía hidráulica limpia, se habla de energía hidráulica limpia de mini eh, centrales o pequeñas centrales hidráulicas que realmente ayudarían enormemente a eh, responder a las dificultades, a las dificultades que implican las grandes represas. Bien, vamos a la próxima. Y precisamente cuando hablamos de eh, cambios de uso del suelo, nos preocupan los bosques tropicales. La doctora eh, Chen Ying hablaba de las dificultades en sus gráficas aparecían las, dificu las dificultades que tienen con respecto en China de mantener áreas de secuestro de carbón. Nosotros en América Latina tendríamos esa gran oportunidad, aquí están algunos datos para la Amazonía en su totalidad fíjense ustedes en la primera gráfica que tienen a, en su, a la izquierda arriba, la cubierta boscosa amazónica que está considerada como uno de los grandes biológicos eh, de secuestro de dióxido de carbono ha venido reduciendo de manera importante de el pico de 700 millones de hectáreas eh, para el año 1985 a poco más de 600 unas 620 hectáreas de bosque se ha perdido much, muchísimos millones de kilómetros cuadrados de hectárea y en esa misma proporción prácticamente ha venido eh, subiendo, ¿verdad?, incrementándose el uso del bosque. Eh, de, de, eh, perdón, el uso agropecuario. Cuando la doctora eh, Yen eh, habla de eh, la huella de carbono, la huella de carbono de los alimentos, nosotros debemos preocuparnos porque efectivamente eso de convertirnos en graneros del mundo sobre la base de sistemas agroextractivistas, porque no se le puede calificar de otra manera agropecuario, que vienen incrementándose de manera importante, particularmente en Argentina, Uruguay eh, y Brasil, inclusive en la Amazonía brasileña, como estamos viendo, estos son datos exclusivos de la Amazonía brasileña. Recordemos que en los últimos 20 años ha habido un proceso de intensificación de la producción agropecuaria en esta Amazonía brasileña, debemos preocuparnos porque efectivamente estamos siendo verdad eh, responsables de lo que ha venido calificándose como el PREVIS ecológico, PREVIS donde nuestros productos, eh, de esta, nuestras materias primas, nuestras materias primas, no solamente eh, materias primas mineras, no solamente materias primas energéticas, sino también nuestras materias primas agrícolas, eh, se están llevando en cada kilogramo, en cada gramo, de productos eh, que se vende de carne, de soya, etcétera se está llevando nuestros bosques, se está llevando eh, nuestras aguas se, se está llevando nuestro aire y en ese sentido se ha calificado ¿verdad? esto como el previso ecológico que es uno de los grandes retos y en China están preocupados por la huella ecológica de los alimentos mucho deberíamos preocuparnos nosotros en esta agricultura de exportación que cuando se habla entonces de exportar están eh, exportándose ¿verdad? sin ninguna compensación los pasivos ambientales que este tipo de agricultura al igual que la minería, al igual que la extracción de gas, de petróleo eh, y, y de cualquier otro mineral, eh, lleva implícito eh, es importante decir que como freno a esta situación de, de, de, del cambio de uso que está propiciando la desaparición del bosque eh, tenemos en las gráficas que ustedes tienen que no se ven muy bien por problema de resolución, eh, que el bosque ha tendido a mantenerse en eh, tanto en, la, en las áreas naturales eh, protegidas que ustedes tienen en la gráfica de abajo como en los territorios indígenas en los, en, en los territorios dados a, la, a los pueblos originales ha tendido a mantenerse y esa disminución ha sido mucho más leve que en la Amazonía global eso también nos lleva a la necesidad de mantener nuestras áreas protegidas, cosa que no siempre se hace porque hay un proceso de afectación y desregularización de nuestras eh, áreas protegidas y la falta de validación de los territorios indígenas que realmente preocupa. Preocupa en todos los países amazónicos, tanto en Brasil como en los países amazónicos eh, andinos. Eh, creo que eh, efectivamente hay muchas... Eh, eh, bueno, y por último, esta última gráfica, eh, aquí tienen eh, precisamente hablando del problema de deforestación, los índices de deforestación, los índices de pérdida de eh, eh, masa forestal. En, en América Latina, en rojo, tienen lo que es Suramérica, recordemos bueno, que aquí es en porcentaje, pero el porcentaje de Suramérica, claro, disminuye en 5% entre, no, entre los años 90 y el año 2015, pero hablar del 5% en Suramérica es realmente una, una gravedad enorme, porque bueno, son los países que tienen mayor, eh, más, junto a Brasil, la mayor cobertura vegetal. En Centroamérica y México, eh, junto a México, quise decir, en Centroamérica y México también ha habido una reducción del 2%. En el Caribe ha habido un incremento de la masa forestal, se dice que mucho por bosque construido. En su gráfica, a mano derecha tiene que efectivamente Brasil es el país que registra en el mundo el eh, mayor... Uh, la mayor afectación de, de, de, de bosque primario aquí nada más estamos hablando del bosque primario un bosque que debería ser ...realmente considerado como el tope, ¿verdad? En, lo, en cuanto a secuestro de carbono por su condición de primario y como pueden ver, eh, casi triplica a la República del Congo y en esta lista de países que han registrado eh, pérdida de bosque primario, eh, junto a Brasil, también aparece Bolivia, Perú, eh, Colombia y México, es decir que tenemos cinco países latinoamericanos en esta lista, en esta lista donde ha habido una pérdida de bosque primario para el año 2019 realmente eh, importante. Bien, eh, creo que efectivamente, a pesar de la diferencia, hay eh, líneas de encuentro en todo lo que puede ser una relación eh, de, de Claxo con la Academia de Ciencias Sociales. Hay problemas que son diferentes, pero hay otros que son comunes. Creo que eh, efectivamente toda la preocupación que se tiene en China con respecto a lo que es el factor de emisión eh, la doctora Jin Chen, habla, eh, Chen Yi habla de un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, de, en las ciudades chinas eh, nosotros deberíamos estar seguramente en una proporción bastante eh, similar y si no estamos en similar en cualquier manera el efecto de isla urbana de eh, eh, de isla térmica que se está produciendo en nuestras ciudades es importante a pesar de ciudades que han tendido a mantener su verde como puede ser Buenos Aires hay otras ciudades, grandes ciudades como puede ser eh, Ciudad de México o la misma Sao Paulo a pesar de que bueno, Sao Paulo está rodeada de un, una masa vegetal importante pero internamente eh, han venido perdiendo porque efectivamente uno debe pensar ...en un modelo eh, de ciudad para Latinoamérica... ...también tra como tratan de hacer en China... ...una ciudad donde el verde sea eh, predominante... ...la CEPAL nos habla del Big Green Push... Eh, como una necesidad, porque nosotros en América Latina hemos invertido muy poco en sistemas de transporte, en sistemas de transporte público, y por allí pudiese haber realmente una vía, una vía de encuentro, y me parece que efectivamente esta posibilidad de ver la realidad china y tratar de compararla con América Latina nos abre líneas de, de investigación, líneas de reflexión que, que serían bien importantes. Bien, no quiero extenderme mucho más. Gracias a todos por su... Eh, por por escucharme por por su atención y bueno pendiente de las preguntas y comentarios Muchas gracias, Antonio, por, esta, por este comentario, por esta presentación también. Eh, tenemos pocos minutos, hay algunas preguntas en el chat. Bueno, agradecemos, como, como ya dije antes, los que están participando por YouTube y por Facebook, que dejan también algunos comentarios y algunos saludos. Eh, voy, a, voy a leer rápidamente algunas preguntas del chat que estaban en español para que la profesora Chen Xing las pueda también conocer. Eh, bueno, hay muchas felicitaciones por el esfuerzo tecnológico, económico, financiero que hace China en cuanto a los objetivos de emisión de carbono. Eh, hay felicitaciones también por la presentación profunda, rigurosa y de conocimiento de las políticas públicas y de los territorios chinos que evidencia la profesora Chen Jing. Eh, Luego hay una pregunta que tiene que ver, hay dos preguntas porque también había una por YouTube, que tienen que ver con eh, la geopolítica y las relaciones internacionales relacionadas con este tema, es decir, si eh, las tensiones que puede haber entre China y Estados Unidos, por ejemplo, o las tensiones del mundo multipolar que hoy vivimos, pueden afectar. Las políticas de reducción de carbono o las políticas vinculadas con este área de, eh, bueno, de ambiente, de contrarrestar el cambio climático o no. Digamos, si las relaciones internacionales y la situación internacional del mundo actual eh, afectan positiva o negativamente estas políticas o no, no hay una vinculación entre ambas dimensiones o entre los dos temas. Eh, hay, hay alguna pregunta aquí en el chat de eso y en, el, en YouTube también. Luego eh, hay una pregunta que tiene que ver con cuál es la proyección o el horizonte que tiene China en cuanto a la explotación de carbón. ¿Sí? ¿Sí? sí van a seguir produciendo carbón, eh, cuántos años, si hay una proyección en cuanto a la producción minera, de minería del carbón en China. Eh, y luego hay un comentario que tiene que ver con eh, la valoración positiva de una economía planificada como la China sí eh, decir sí, sí bueno digamos a partir de la planificación y decisiones económicas, más previsibles y también centralizadas eh, sin duda que en estos temas se pueden adoptar políticas más efectivas que dejado solo librado al mercado o a las fuerzas eh, económicas que buscan la ganancia eh, bueno la misma pregunta vinculada con la producción de carbono que se le hicieron en inglés eh, y entonces otras eh, felicitaciones y otros saludos. Dejaría unos minutos hay pocos minutos, dos o tres minutos profesora Chen Xing dos, tres minutos para una respuesta o para un comentario suyo que ojalá pueda recoger lo que Esteban Serrani y Antonio Diricio comentaron y alguna de estas preguntas. Y con esos dos, tres minutos de intervención de la profesora Cheng Xing, excepto que Esteban o que Antonio tengan algún comentario más de 30 segundos, le damos paso a por si la profesora Xu eh, Kyong quiere también hacer algún comentario, Luna, algún saludo final, y con eso entonces cerramos. Profesora Chen Xin, dos o tres minutos para su comentario final. Gracias. Oh, eh, muchas gracias por eh, todos tus sus eh, comentarios y también sus eh, preguntas. Eh, primero, eh, en cuanto al cronograma de la producción de carbón, eh, bueno, eh, China eh, depende mucho en su en, en matriz energética en el carbón, eso es una desventaja de China. Eh, pero para superar la dependencia de carbón eh, bueno, China está se está esforzando eh, mucho. He eh, eh, visto que algunas instituciones pronostican eh, que eh, el carbón eh, debe eh, bajar a cierto nivel para alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. No existe un consenso. Algunos eh, dice eh, 10 eh, y otros dicen que eh, podemos permitirnos un poco más, pero de todas maneras necesitamos más eh, sumideros de, carbón, de carbono y también eh, tecnología de almacenamiento y absorción de carbón para mitigar el impacto del uso de carbón. De todas maneras, China se está esforzando de eh, reducir eh, el uso de carbón y eh, construir un sistema eh, de generación eléctrica eh, dominada por energías renovables. Yo sé que este proceso no va a ser nada fácil, pero China eh, persistirá en lograr este objetivo. Y segundo, eh, quisiera comentar el cambio de las relaciones internacionales y el paradigma de nuestro mundo. Bueno, eso se ha cambiado mucho eh, gracias eh, al impacto eh, de, o sea, o más que nada, el choque corto plazista, eh, de corto plazo eh, por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, y hemos visto un tremendo aumento de los Precios de energía que no solo está afectando a Europa, sino también otras regiones del de, eh, mundo, eh, incluso, eh, incluyendo a los, los Estados Unidos y China. Pero aún así, yo creo que eh, la transición verde y baja en carbono es una mega tendencia y es inevitable que eh, los seres humanos necesitamos un futuro eh, que es menor en in inicial, no es posible regresar a un eh, pasado de alto en carbono, aunque Europa eh, eh, quizás necesita activar algunas plantas térmicas de carbón para poder enfrentar el verano y también las demandas energéticas de un invierno venidero para el corto plazo. Yo creo que todo el mundo está comprometido a una transición de mucho más largo proceso y los desafíos de corto plazo no son excusas para dejar de esta trayectoria de um, Asia, el objetivo de neutralidad de carbono y estamos viendo que um, enfrentada con esta crisis energética, Europa está tratando de diversificar sus fuentes de energía, eh, por ejemplo, eh, de la importación de gas natural, eh, um, de revitalizar su Um, energía renovable y también desarrollar fuentes alternativas como hidrógeno verde, se está esforzando mucho Europa. Así que yo creo que. Um, el paso de la transición energética no solo no va a desacelerar, sino puede acelerar cuando miramos en un horizonte más largo. Y es por eso que todos los países tienen que estar comprometidos a este objetivo um, de la transición verde y baja en carbono. No podemos abandonar este objetivo Um, incluso si sí, cuando enfrentamos con desafíos enormes en el corto plazo y eh, bueno, eh, eh, yo sé que no tengo suficiente tiempo para poder contestarle todas sus preguntas, aunque quisiera hacerlo, um, pero eh, aprecio mucho su interés y mi presentación y también su atención eh, sobre el desarrollo futuro de China. Así que muchas gracias por su particip participación, eh, por eh, sus comentarios y preguntas. Y también eh, espero poder tener más oportunidades de intercambio y cooperación con eh, eh, los académicos eh, latinoamericanos y también ser parte de más eventos de este ciclo. Muchas gracias. Excelente, profesora Chen Xing. Bueno, hay saludos de muchos países, de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, eh, realmente muchos países latinoamericanos y caribeños, por supuesto desde China, pero nombraba a los países latinoamericanos y caribeños que están, al menos algunos, los que están aquí, de, de México también ahora me dicen, eh, bueno, de muchos países latinoamericanos y caribeños que están aquí conectados, así que muchas gracias. De Costa Rica, de Bolivia, bueno, ahí pueden ver en el chat que aunque sea en español, pueden ver los países eh, más de 10 países latinoamericanos y caribeños hoy presentes volvemos a invitarles a conocer y postular a la convocatoria de investigación eh, eh, entre eh, eh, la academia china de ciencias sociales entre CAS y CLACSO para que puedan conocerla para que puedan ojalá postular y para que puedan aprovecharla por supuesto y entonces si te parece Luna te doy unos minutos para un saludo final y con con esto cerramos el diálogo de hoy agradeciéndole mucho a los intérpretes, a Silin Silinqui, a Harry, por supuesto, a la profesora Chen Xing. Eh, excelente doctora, su presentación. Muchas gracias al doctor Esteban Serrani, al doctor Antonio Dilicio y al todo el, el equipo de Claxo. Luna, entonces, te doy unos minutos finales. Gracias. 非常感谢主持人我的老朋友巴布罗 Uh, eh, muchas gracias al moderador y también mi amigo de desde siempre, Pablo. Por eh, bueno, el interés de tiempo, yo me voy a limitar a dos puntos solamente. Primero, este es eh, la tercera oportunidad de nuestro ciclo Miradas hacia China, pero creo que es eh, la sesión que ha eh, tenido más interés. Eh, tenemos creo que 27 personas eh, en esta sesión, pero eh, a través de transmisión de vivo hemos llegado a público a más de de 10 países de América Latina y eh, también de Caribe. Eh, y bueno, eh, sé que también tenemos participantes en Cuba y tenemos una sede eh, en Cuba. Eso es muy bueno. Y eh, bueno, yo sé que eh, ahora son creo que casi las nueve y en eh, Argentina, pero para otros países de América Latina y Caribeño eh, es muy temprano y en la mañana, así que eh, me conmueve mucho que nuestros colegas y amigos latinoamericanos y caribeños pueden madrugarse para participar en esta sesión. Eso quiere decir que eh, la elección de este tema eh, es muy eh, oportuno. Y también que doctora Cheyenne hizo una excelente presentación y también son excelentes eh, los comentarios de doctor Esteban eh, Serrañi y doctor Antonio Delicio y también quisiera agradecer a nuestros moderadores. Pablo Romero y Natalia Ulises. Y bueno, eh, también quisiera eh, agradecer una vez más eh, señora eh, doctora Chen Ying, que hizo su presentación en inglés para facilitar no solamente el trabajo de la interpretación, sino también para el entendimiento de nuestros participantes. Eh, bueno, eh, en un principio doctora Chen eh, preparó su presentación en chino, pero para mejor comprensión ella misma lo tradujo al inglés. Y eh, bueno, son excelentes los comentarios de eh, doctor Esteban cerrañe y el doctor Antonio de Licio. Y también quisiera agradecer a nuestros dos intérpretes que siempre han estado con nosotros a través de este eh, siglo de miradas hacia China. Eh, estamos planificando más sesiones para el futuro eh, y lo vamos a hacer en colaboración con nuestro pares latinoamericanos y bueno, si existe mucho interés sobre cambio climático y política ambiental, podemos hablar eh, para ver si quizás podemos hacer un foro eh, sobre este tema entre gas y claxo o también eh, podemos hacer como un, un proyecto eh, o un área dentro de la convocatoria eh, para que haya más conversaciones sobre este tema. Eh, porque yo veo que existe mucho interés y también hay mucho análisis que debemos profundizar. Así que una vez más, gracias a todos. Excelente, querida Luna. Volvemos a agradecer y a felicitar a todos y todas, a la profesora Chen Xin y a todos y todas. El video de esta actividad va a quedar eh, eh, subido a las redes, lo van a poder ver en YouTube, lo van a poder ver en Facebook y por supuesto lo vamos a compartir desde CAS y desde Claxo también. Y tomamos, eh, querida amiga también, por supuesto, Kyong Tomamos esta eh, iniciativa de organizar, ¿por qué no?, un foro sobre cuestiones ambientales, climáticas, transiciones energéticas entre América Latina, el Caribe y China. Podemos organizar un foro que tenga algunas instancias virtuales y, ¿por qué no pensar en el 2023, algún foro también presencial, que siempre los encuentros presenciales son más potentes. Y, por supuesto, que dentro de la convocatoria de investigación que hemos compartido en el chat, eh, hay un área de ambiente cambio climático que podemos fortalecer sin duda y podemos podemos reforzar en los próximos meses. Así que saludos en nombre de Claxo. Eh, muchas gracias a CAS, a la Academia China de Ciencias Sociales, por eh, seguir trabajando juntos. Vamos a seguir con estos diálogos, con miradas. Hacia China, miradas hacia América Latina, con la convocatoria de investigación que hay 20 días más para postular y con todas las iniciativas de fortalecimiento entre eh, CAS y Claxo para que los vínculos y la cooperación, las relaciones académicas, científicas, intelectuales y culturales entre China, América Latina y el Caribe sean cada vez más cercanas y cada vez más fuertes. Muchas gracias y seguimos trabajando juntos. ¿eh?